Lo que veremos a continuación no tiene nada que ver con fenómenos paranormales, pero sí con lo insólito y lo inesperado. Un joven que falleció, que fue asesinado a balazos en Ecuador, es sacado de su ataúd para darle una última vuelta en motocicleta. Las imágenes son impactantes, quedaron registradas en un video. Vamos a verlo. Al parecer la familia de este chico de 21 años lo llevaba por las calles cuando de pronto un grupo de jóvenes se acercaron hacia ellos y tomaron el ataúd para sacar al joven de 21 años que había sido asesinado a balazos para darle un último recorrido en motocicleta. No sabemos si esa era una de las voluntades que él había mencionado antes de morir y es por eso que los amigos decidieron cumplírselo o ellos mismos tomaron la iniciativa para poder dar una última vuelta con su amigo, imágenes como esta no se ven a menudo, los jóvenes sientan en la motocicleta al fallecido y otro chico se sienta atrás para abrazarlo y detenerlo mientras dan el recorrido en motocicleta, Qué imágenes tan impresionantes, quería compartírselas como algo del mundo insólito en donde vivimos, esto sucedió en Ecuador. Después de esto no sabemos qué fue lo que ocurrió. Si alguien que sea de Ecuador sabe más acerca de la historia o sabe que existen más videos al respecto, por favor mándelos a mi correo o a mi número de WhatsApp que aparecerán en pantalla. Recuerden que todos los días les subo nuevos videos de casos que suceden en Internet, fenómenos paranormales, cosas extraordinarias y todo lo que se va volviendo viral para deducir si son reales o son falsos. En este caso es muy real este caso que sucedió en Ecuador, por eso las imágenes tan impactantes. Mi nombre es Oxlack Castro, nos vemos el día de mañana con un nuevo video y recuerden que juntos somos la Legión Oxlack.